Por supuesto, las chicas no tienen menos capacidad que los chicos para estudiar carreras STEM. Las mujeres somos el 50% de la población y el talento está dividido de forma homogénea, tanto en hombres como en mujeres. La sociedad tiene ciertas expectativas para las chicas, pero eso no debe diferenciar. De el secreto es estudiar lo que realmente te guste y esforzarte en eso sin importar lo que digan los demás. Normal, Lean, de Betty Ciencia, Geyimat Igual Ingenierichac, baño. Los ditugu bisones eta etaori, es la guía. Si eres una chica, no te cierres puertas. Ningún estudio tiene género. En macuméon presencia, os agarran situada la angustietan, etavatece de laboratoria. Nore. Si estás pensando en estudiar ciencias, que nada te detenga. Os animo a que estudies carreras STEM, porque así podréis adquirir conocimientos que sirvan para dar respuesta a los retos o los problemas del futuro. Nes Balima Sara, eta clínica y castigo goa, Balima da ocaso, si te gusta la ciencia, lánzate. No hay nada que te impida estudiar una carrera de este tipo. Para el curso 22-23 elige estudios de ciencias. Aukera izan, y ikasketak. Gobierno de Navarra. Navarroako gobernua.